Sé qué va a pasar, dijo Pampita sobre su profundo deseo. Carolina Pampita Ardovain se encuentra en un buen momento en el plano laboral, con su propio programa por Telefe, y en el amoroso, está en pareja con el extenista Pico Mónaco. Al parecer, esta estabilidad hizo que tomara una decisión que no todos esperaban. En una reciente entrevista, la modelo expresó cuál su proyecto de vida futuro, y el gran anhelo que tiene en su corazón. Sé que va a pasar, dice Caro con total seguridad al respecto. ¿De qué se trata? La conductora confesó a corazón abierto, su ferviente deseo que podría incluir a Pico Mónaco, su actual pareja. Por mi forma de ser, sé que voy a volver a ser mamá algún día aseguró Ardoin ubicando la idea de felicidad vinculada a lo familiar. Después de separarse de Benjamín Vicuña, pasó momentos que prefiere olvidar, y ahora en los brazos del deportista de 34 años, 6 menos que ella, encuentra la contención, el apoyo y la seguridad que necesita para volver a intentar ser mamá por quinta vez. En una reciente nota con la revista Pronto, al hablar de su mayor deseo como mujer, la conductora lanzó una profunda reflexión, dejando en claro lo importante que es para ella la maternidad. Esta declaración también permite inferir que su relación con Juan P y con Mónaco está en condiciones de avanzar hacia algo más serio. Siempre precavida. Pampita aclaró, si bien no es algo que esté buscando en este momento, es algo que quiero y sé que va a pasar en el futuro. Sin embargo sobre la posibilidad de pasar por el registro civil con el tenista, la diosa fue esquiva, sobre eso sí que no tengo idea. Queremos un mini pico.